Hola, buenas gente, ¿cómo están? Soy soy y estamos aquí, un nuevo video para este canal. Y esta ocasión vamos a hacer una video reacción corta otra vez, pero vamos a reaccionar una parodia de El bananero. Que no reaccionaba hace bastante, y bueno va a ser corto porque eh, sabemos cómo es el bananero, tendrá demasiadas eh, obscenidades y malas palabras y todo eso, ¿no? Que, bueno, tiene bastante cosas que obviamente sean desmonetizables, así que con eso de ya te desmonetiza, ¿no? Que bueno, a no importa, ¿no? Y bueno, si te gustó, si te ha gustado este video, te pido que compartas porque si llega más gente porque ese tipo de video YouTube no recomienda a nadie, así que por eso te pido que te des me gusta, compartir, suscribirte a este canal para nadie como este. Y vamos a mencionar del bananero que es de la peli de Logan, acá dice el bananero la empanada de Wolf. Creo que me salió un a ver mirá mandarle goles no sé qué un título bastante llamativo eh a ver qué qué nos de para acá a ver qué cómo lo lo que hizo cómo lo hizo cómo lo parodió a ver van a ver que sus videos son bastante buenos y vimos de todo las la paduñas de hace años no así que ay ya, vamos a ver qué contiene esto y eso lo vamos a cargar eso, pero igual es muy corto eh de casi dos minutos. Pero bueno, vamos a hacer esta reacción rápida y si no más, le doy a play y vamos. Oh, ¡A la mierda! Eso me pasa por chupar frenet con concha. jejeje je, je. ¿Qué? ¡Ey! Cara pálida, las conchas pálidas. <risa> ¡Abrime <risa> la puerta, el vino de mierda! ¡Está abierta! ¡La pelota está abierta! ¡Es corrediza! ¡La pica! ha ah, abierto! <risa> Estás hecho por onda, volverí Toma, oh. pan de leche Toma, oh. te traje empanadita Rompe oh. huevo. Uy, gracias ¿Y de qué? ¿Y es que mierda ¿eh? ¿De carne o de pollo? ¿Es de carne o de pollo? Decime Es lo mismo, chupaderia Yo quería un chori Rueda, si vos comés un chori Te cagás parado oh. Parado <risa> no creo ¿Qué? <risa> eh, eh, no <risa> rueda. Hey, Es de carne o de pollo de qué es? ya me estás llenando las pelotas te dije que es lo mismo entonces sabes que es lo mismo también que rubia o morocha no rubia o morocha no es lo mismo sí, que sí lo es Las pelotas y es algo muy personal que <risa> lo puede observar un Otra gente cometes el parado las bolas si no es lo mismo esto qué es ¡Oh, wow, no no, demasiado sí. perdonad ahora te cara pálida parado cualquier carne porque ¡sí! te pasame lista de la minita chupa verga a mí también no lo tengo yo sí lo tengo mierda bueno gente, no sé qué comentar, ahí se creció mi... Se me bueno está, lo cerré Bueno... Bueno gente, esto estuvo bastante bueno, bastante... me reí sí bastante, ahí sí, sigue con el mismo... El humor está bastante zampado, obviamente no, no Nada, ha cambiado la no, está igual, no? está bastante genial, fue, bueno, fue muy corto, fue muy bueno y bueno quería grabar este video rapidísimo nomás y bueno dejaré su video digital que lo abajo en la descripción y bueno si te gustó puedes compartir el video suscribirte a este canal para más información como este puedes seguir en mis redes sociales tanto como Facebook Instagram eh, eh, Twitter también viste y bueno y nada más que eso si te gustó dale me gusta compartir el video suscribirte a este canal para más información como este y bueno si nada más que decir, yo soy yo soy el último uy se me está acabando la batería Bien. Bueno, eso es todo, yo soy Dime, nos vemos, bye, chao, adiós. ¿Quién es tu waifu? Mi waifu, bueno. ¡Esa pregunta es muy personal!